Las sociedades deben de ser vigiladas, investigadas y de manera sigilosa, tomando todas las previsiones, conducir la cosa pública. Y digo que las sociedades no admiten distracciones. Es como el piloto. Cuando un piloto va en alto vuelo, no puede tomar una coordenada un minuto más tarde o más temprano porque se pierde en el espacio. Toma las coordenadas a razón del tiempo en hora cero. Hace muchos años traté de hacer llegar al expresidente Danilo Medina con un interlocutor válido, muy válido en ese entonces y le hacía una propuesta. Y es una propuesta que no se le hizo caso, como nada se le hace caso. Que no tenga una visión financista de decir, este, esto envuelve 300, 400 millones de pesos. Vamos a ponerle atención a este loco que está hablando de esto, porque hay tanto. Nos podemos beneficiar. Una visión financista en el manejo de la cosa pública, en el Estado, lamentablemente es así. Ojalá, ojalá, ojalá que esto haya cambiado. Por eso, me atrevo a soltar otra vez esta propuesta al aire. Nuestro país demanda de un estudio sociológico profundo. Nuestro país demanda urgente de un análisis de perfil psiquiátrico, psicológico, sociológico. Por eso, abogo y propongo la incorporación de los psiquiatras, psicólogos y sociólogos que en un cónclave nacional analicen la escalada en violencia de la República Dominicana. Ningún médico, cuando usted está frente a él, se aventura a darle un diagnóstico sin un estudio ponderado tanto a nivel químico como a nivel de imágenes, más la clínica que tiene ese profesional para determinar la patología y el medicamento a tratarlo Es decir, se estudia la cosa pública, nadie estudia y todo el mundo se entra a ella. Aquí, hace muchos años, hace muchos años, hace más de 30 años, que aquí viene aumentando los crímenes, tanto en la cantidad de los hechos que se registran, tanto en la cantidad como en la calidad de los hechos que se registran. No es lo mismo un crimen de un impacto de bala, que un crimen de 3, 4, 7, 10 impactos de bala. No es lo mismo matar a una gente en un perfil criminal que usted matar tres personas, incluyendo un menor de edad, un niño. Ayer mismo, son de las 10.30 de la mañana, estaba yo en uno de los barrios de San Francisco de Macorís, y ando muy tranquilo en mi vehículo, como siempre ando, pues yo no tengo nada que ocultar. Usted lo va a encontrar en el carro. Son muchos papeles, micrófonos, ¿no? cables, <risas> muchísimos disparos. Pero gracias a Dios, todo legal. Gracias a Dios. No usamos nada ilegal. Vivimos cara al sol. Gracias a Dios y a la formación de nuestros padres, de nuestra madre, y de mi abuelo. Pero vengo y de pronto me atraviesan una camioneta de la DNCD. Yo sé que mi carro es muy común y que hay muchas personas que pueden cometer delitos con este tipo de vehículos. De inmediato se baja. Yo desde que me hacen la maniobra de inmediato pongo mis manos visibles, una en la palma del, con, el guía, con la palma de las manos en el guía y la otra fuera para que se vea que no le significa amenaza. El patán que me abordó, vestido de policía, no se quita la mano del cinto. De la pistola. Pero ve que no le significa una amenaza. Le digo, voy a abrir la puerta. Me manda a bajar el cristal. voy a abrir la puerta. ¡pam! Abro mi puerta y me bajo del carro. Pero me quedo parado en la puerta. Bajo el cristal. Le chequeo la mano antes de que. Cuando me quito la mascarilla, si bajo la mascarilla. Entonces ahí me reconocieron. me escúlseme. Escúlseme, yo nada, lo miré y me reí. Porque detrás de ellos, ahí mismo, había no menos siete u ocho personas que si le hubiesen hecho la prueba del doping, tigres parados en la esquina, tigres conocidos que usan su droga. Más adelante, este hay un punto, ah, pero el que había que parar era Wilson, el que había que parar el carro, Entonces, si no, así. A los pocos minutos, la balancea aquí en el capacito. Mire qué despistados. Mire qué despistados. Es decir, hago el bulto por allá, pero entonces el crimen y el delito se comete por el otro lado. Aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía en este país. Aquí no se puede hablar de que aquí hay poco policía. Aquí hay suficiente policía. Porque ahí en la oficina de Abel Martínez había dos, dos coroneles en la oficina política.